Bueno, ¿Manuel qué? Menús ¿Manuel Menuz, ¿Qué pasó aquí? Explícame. Ella tenía un dolor de cabeza La semana pasada nosotros la llevamos al médico Y duramos como cuatro días interna Y el viernes lo despacharon Anoche, como a medianoche, lo agarré el mismo dolor Y se le va a pique ¿Qué era tú de ella entonces? Yo soy primo, yo soy marido de la prima de ella ¿Con quién vivía? ¿Ella vivía aquí entonces? Sí. ¿Con quién vivía ella aquí? Ella no tiene marido una mujer soltera. ¿De quién es esta casa entonces? De una... La... Esa casa de una señora que se llama Altagracia. ¿Qué tiempo tenía ella aquí en el país? Ya? ¿Aquí? Ella tiene un buen tiempo, como 20 años tiene ella. ¿20 años? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo no? Elianis Terisma. ¿Elianis? Sí. ¿Elianis Ter? Terisma. Sí. ¿Cuántos años tenía ella? Más o menos. años. 27 años. 30, 37.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 ¿Quién vivía? ¿Ella vivía aquí entonces? Sí. ¿Con quién vivía ella aquí? Ella no tiene marido una un o sea, ¿De quién es esta casa entonces? De una... De esa casa de una señora que se llama Altagracia. ¿Qué tiempo tenía ella aquí en el país? Ya? ¿A qué? Ella tiene un buen tiempo, como 20 años tiene ella. ¿Cómo 20 años. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo no se llamaba ella? Elianis Sterisma. Eliani. Sí. Elianis Sterisma. Ter. Elianis Terisma. Sí. ¿Cuántos años tenía ella? Más o menos. 27 años. 30, 37 37.